formas que tenemos como de manipular el video es eh, a través de una entrada de sonido que a veces eso funciona y está bueno para cuando trabajamos con, con alguien que hace música digamos que es dj que toca que toca el violín que toca lo que toque desde preferencias hay varias opciones hay varias formas de capturar el sonido que entra desde otra consola digamos puede ser que utilices tanto el micrófono, si tu computadora dispone de un micrófono interno o ya que viene dentro de la computadora lo puedes, puedes utilizar ese micrófono, lo cual en ese, en ese caso nos estaría tomando un audio un poco más eh, general, digamos, un audio ambiente, para lo cual no tenemos una, digamos, como que no se van a, a, a diferenciar mucho lo que es por ejemplo los bajos, los audios y los, los, los, los bajos, los altos y los medios que cuando queremos hacer quizás algo más específico está bueno tener una placa de audio, de sonido extra para conectarlo a la computadora y así de esa manera poder tener como un poco más limpio el sonido que nos estén enviando. Por ejemplo, si nos quisieran enviar un bombo que sea eh, tun, tun, tun, ya ahí lo podemos eh, tener como por separado o decir ahora vamos a ver cómo que tome si nos mandan una señal completa de audio que tome el, eh, que tome los bajos por ejemplo porque acá hay una manera hay una hay un diagrama digamos de, de los altos medios y bajos que tiene la arena que nos permite como poder hacer como una discriminación entre medios altos y bajos bien entonces si fuera que disponemos del micrófono para tomar este sonido, digamos, ambiente, siempre está bueno desde su computadora que puedan ver eh, lo, eh, las características y el volumen de cómo está entrando el sonido y cómo está tomando el sonido ese micrófono. Por ejemplo, acá vamos a eh, System Preference de la Mac y en sonido. Vemos que tenemos, bueno, internal speaker, no, output, no, input. Vemos que tenemos internal microphone y acá tenemos otra plaquita de sonido instalada que ahora después vamos a ver eso, cómo se, cómo se detecta. Pero acá le decimos que es eh, micrófono, que tome esto y acá vemos que podemos regular el sonido, el volumen, digamos, que tome más, menos, o más, o digo, menos ahí. Por ejemplo, ahí está en mute. Si ustedes ven en el fondo de la, del, de la arena, yo tengo ya seteado como la escala a un layer. Y si lo subo. Ahí tengo... Me está recibiendo el sonido más claramente. ¿Ven que Queda todo manipulado. Bueno, regulamos eh, la entrada de sonido para, el, para la, como ustedes quieran. O sea, por lo general, por ejemplo, si están en una fiesta o están en un, un evento, un espacio público muy amplio muy muy abierto o con mucho sonido está bueno bajar eh, el micrófono en la entrada porque si no toma demasiado demasiado ambiente una vez que esto está seteado nos vamos a volvemos a la arena y desde aquí en preferencias vamos a audio general audio recuerden que desde estas preferencias podemos setear todo lo que tengamos conectado y le vamos acá vamos a poner eh, audio output device no como cuál es eh, el dispositivo que tenemos de audio le vamos a poner aquí eh, micrófono device microphone que es el dispositivo que tenemos conectado o sea más bien conectado está integrado a nuestra computadora casi todas las notebooks tienen un micrófono integrado también se le puede conectar un micrófono externo eh, una vez que tenemos esto seteado, vamos a poner en external audio FFT input, es importante que acá pongan audio input 1 y 2, ambas, así toma, detecta todo lo que esté conectado o el micrófono mismo. Todo el resto de los parámetros y características que dicen acá eh, no los vamos a ver ahora porque esto es SMPT, es para otro tipo de sincronización con audio. Es un poquito más compleja, pero también muy efectiva y muy, mucho más, digamos, eh, nos permite generar mucho más sincronía. Pero es otro es más complejo y requiere como otros, otros, trabajo, otros, ma, otros trabajos previos de de nuestro material y el, y el material de quien esté trabajando el sonido. Bien, una vez que seteamos en preferencias, eso, nos vamos a, por ejemplo, vamos a ir al clip. El audio se puede setear en cualquier, digamos, en cualquier eh, clip que tengan, en cual, eh, se puede setear en el layer o también podemos decirle que un efecto sea audio reactivo. Digamos que el sonido module el efecto que queremos o un parámetro del efecto. Ni siquiera todo, digamos, puede ser un parámetro solo del efecto. Entonces, en realidad lo que, lo que está bueno tener en cuenta es que cuando ustedes en estas solapas, en estas, perdón, en estas pestañas, que tienen, eh, donde siempre se puede, estas flechitas que tienen para abajo lo, los, los parámetros, por ejemplo, escala, siempre podemos abrir un, un desplegar un menú. Cuando se despliega ese menú, si nos dice que tiene external FFT, es que podemos configurar una entrada de audio a ese parámetro. Por ejemplo, en opacidad, también external FFT. Entonces, a este Yo estoy parada. Ahora estoy sobre el clip. Eh, el de escala lo vamos a sacar esto. Eh, basic. Eh, entonces. A ver. Vamos a ir a este clip. Un momento. Ahí está. Este clip. Si voy a la opacidad del clip. Abro esta... Eh, flechita que tenemos y nos despliega este menú donde dice external FFT ahí vamos a darle ok ven que ahora quedó en opacidad cero porque lo que le estamos diciendo es que sea audio reactiva para que el audio reactivo se se active van a ver que acá cuando desplegamos esta flechita tenemos como distintos tipos de parámetros la ganancia la caída que tienen y como les decía los los medios bajos y altos a ver yo ahora tengo la, la entrada del micrófono por ejemplo muy baja por lo que no me estaría detectando entonces vamos a las preferencias de la mac y vamos a da, subirle el volumen al micrófono le vamos a subir ahí está bien eh, una vez que lo... acá ven que si yo al aplaudir genero que esto, esta, esta flechita se mueva no logro ahora que se mueva eh, digamos que llegue eh, Digo mi nivel de micrófono ahora está bajo. en la ganancia se lo vamos a subir ahí vemos que se empieza a dibujar un poco más el sonido que entra ahí vemos, entonces si yo ahora el, el sonido ambiente aquí es solo mi voz entonces mi voz está modulando la opacidad de este clip hola entonces, hola hola ahí va entonces de esta manera se puede, eh, a partir de un micrófono, poder modular eh, con sonido. Como les decía antes, tenemos los medios, los bajos y los altos. Un micrófono, digamos que toma ambiente y no es que es muy... no diferencia mucho entre las distintas, eh, las distintas ecualizaciones que tiene el sonido. Pero si le ponemos Low, la L que es de bajos, Acá lo podemos regular, entonces si desplegamos estas flechitas, lo movemos y decimos no, quiero que vaya de acá a acá o quiero que vaya de acá a acá o los altos. Hi, acá me está tomando los altos, pero el micrófono estaría detectando muchos altos. Entonces en esta ocasión no nos va a funcionar mucho. Esto es cuestión de que lo vayan viendo según el sonido que tienen, cómo, cómo está digamos, el ambiente en el espacio donde estén trabajando. Y así podemos modular el clip. Es lo, es lo mismo. Lo mismo va a suceder con si queremos modular un eh, efecto o un parámetro de efecto. Porque, por ejemplo, no... O oh, bueno, vamos a hacer el efecto completo. Eh, para, eh, para parar, digamos, eh, la, esta opción de que detecte el clip por sonido, volvemos a ponerle aquí timeline, entonces empieza a correr, no, basic, perdón, timeline es que va a seguir corriendo, va a ir de una u otra vez, y básico, basic es que es como ustedes lo quieran eh, poner, digamos, lo quieran, digamos como ustedes quieran ponerlo en el, en el, si quieren a 50%, si lo quieren más alto, digo, esta es su preferencia de cómo manipular el clip. El audio, el micrófono, está seteado acá y si queremos parar este micrófono, o sea, esta entrada de audio que tenemos, si queremos parar esta entrada de audio que tenemos, eh, como antes lo habíamos seteado acá, desde esta, desde esta solapa, en el external FFT le vamos a decir que vaya a básico, digamos, basic, en vez de eh, external FFT. Esto quiere decir que vamos a poder eh, volver, digamos, eh, los seteos y los parámetros del clip a nuestra a, a como nosotros queramos que esté seteado, digamos. Si queremos al 50%, si queremos al 100%, la opacidad, ¿no? En este caso. Bien, entonces, cada vez que ustedes vean una flechita que donde puedan abrir dentro de la arena por lo general, esto es la misma lógica, los efectos, los parámetros, eh, el tamaño, el tipo de, de, de digamos, el tipo de resolución, o sea el ancho o el alto del clip. Todo, todo tiene, todo, todo se comporta de la misma manera, entonces todo tiene la, el mismo, el mismo tipo de, los mismos tipos de parámetros y posibilidades de manipulación de estos mismos. Entonces, si queremos aplicar esto del sonido, de la entrada de audio que detecte, se lo queremos aplicar a un efecto, ya no a un clip, digamos, a un efecto para que, por ejemplo, se, a la opacidad del efecto, digamos. Bueno, vamos a verlo mejor a un parámetro de un efecto. El efecto está activado. Vamos a desactivar todos los otros. El efecto está activado, la B. ¿Se acuerdan que la B activa y desactiva? Cualquiera sea el clip, el efecto o lo que donde vean una B grande. Vamos a setear el, la entrada de audio a eh, la resolución digamos, de este efecto, o oh, el zoom, a ver, al zoom, vamos a ver al zoom. Lo mismo, lo mismo que el clip, vamos a la flechita, abrimos, se desprende un menú donde vamos a ver externo al FFT, le vamos a dar clic, le vamos a decir sí, queremos que sea esa nuestra entrada, la ganancia la vamos a subir, como ahora tengo un micrófono que está integrado a la computadora, le vamos a poner más, y ahora ven que una vez que está activado y que la ganancia tiene más, está con más ganancia, y ahí vemos cómo se dibuja el diagrama, digamos, cómo se dibuja en la computadora el audio que está entrando, digamos, vamos a hablar, si aplaudimos, ahí ves, esto está seteado a este parámetro. Lo mismo si se lo ponemos también. Digo, esto lo podemos setear cuanta, a todo lo que queramos Y no es que se setea una vez Uno sí, otro no Todo eh, external, Esto es rotación entonces tú Ahí tengo que... Como no le subí la ganancia Necesita como más volumen Pero... Ahí va Es para configurar con el micrófono de audio integrado a la computadora. Eh, si tenemos una entrada, una una eh, capturadora externa de sonido, una placa de sonido, eh, va a ser lo mismo, exactamente lo mismo, solo que... Tenemos que considerar que hay que decirle a la arena, al Resolume Arena, que en realidad detecte la, la placa de sonido que, estamos, que, que hemos eh, conectado a nuestra computadora. Como todo, siempre, ya sea el output, el micrófono o lo que sea, primero lo que tenemos que hacer es configurarlo, saber digamos que nuestra computadora está recibiendo esa entrada que estamos utilizando. Por ejemplo, acá volvemos a System Preference, en el, lo que es sonido, en lo que es la parte de sonido, tenemos eh, el micrófono interno y tenemos una placa que me está detectando, que es la placa que yo tengo conectada, que acá dice USB, SB. Entonces le vamos a decir que como entrada a la computadora, como input, tome la, la placa de sonido. Listo. Una vez que eso está configurado, vamos a la arena y configuramos lo mismo. Que le dijimos a la computadora que en vez de tomar el micrófono, ahora tome la placa externa. Una vez que vamos a preferencias, de acuerdo en general, audio. Acá en vez de poner micro, micrófono, micrófono que, que el dispositivo sea la placa de audio. En este caso se llama CB Live 24-bit external. Es una placa muy simple, pero que nos sirve para tener una entrada de audio un poco más limpia sin el sonido ambiente del micrófono. Entonces le ponemos, la seleccionamos esta, la placa eh, en input, digamos, en output si quieren también, pero en este caso no estamos utilizando la salida, así que eh, está perfectamente lo mismo. Bien, aquí, aquí ya seleccioné esto, lo cambié y, el sonido no se, no, y la imagen no se estaría moviendo porque tenemos que terminar de configurar este, esta placa. Acá lo mismo, lo vamos a decir front left and front right. Ya configuramos todo en preferencias. Una vez que configuramos que tenemos la placa externa de, de audio, vamos al, al parámetro o al clip o a lo que eh, queramos configurar con entrada de audio. En este caso yo estoy a la placa de audio, conecté mi celular para... Eh, enviarle una señal de sonido de un track. Entonces acá ven que esto está reaccionando a la señal de audio del track que estamos enviando. Y yo pongo pausa, ahí va a dejar de funcionar. Con play, es lo mismo. O sea, funciona de la misma manera con el micrófono integrado que con una placa de audio. Lo único que hay que hacer, bueno, aquí está un poco más elevado la ganancia, lo único que tenemos que hacer es configurar bien desde la computadora y desde la arena que tenemos una placa externa. Es lo único que hay que hacer. Luego ya nos queda funcionando.